Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pepe, les traigo un nuevo tip. Lo que vamos a ver hoy es cómo postular tu canción a playlist de Spotify, cómo subirla. Nosotros tenemos experiencias positivas y negativas. Este video que les voy a presentar ahora como estándares en la industria musical digital, no es que eh, por hacer este video eh, al tiro te pongan en una lista ni nada, pero son eh, ciertos tips que nos han dado que nos han servido para entrar en Playlist Este video eh, lo empecé a hacer desde el día que subo la canción hasta el día final y vamos a ver si eh, con, esto, con esta serie de pasos llegamos a entrar en una Playlist eh, bueno, vamos a subir canciones Este es un dato súper importante que es que Ya, el título, la canción que les voy a presentar ahora se llama Todo va a pasar Es de mi banda, Coraje, la banda de este canal Se pueden suscribir, por favor suscríbanse Nos ayuda bastante Bueno, el género principal es una canción rock Y el género secundario le vamos a poner pop Ya, y acá me quiero detener Es súper importante que para lanzar una canción Y que puedas hacer un formulario Que les voy a mostrar más adelante ustedes suban la canción con al menos 4 semanas de anticipación O sea, si hoy estamos a 19 con 4 semanas de anticipación Nosotros queremos lanzar esta canción el día 17, viernes Los lanzamientos de Spotify y la editorial siempre funcionan los días viernes ¿eh? Esos son los días de lanzamiento donde cambian las playlists y todo eso Entonces hay que lanzarlas el día viernes este tutorial es solo para canciones nuevas. Los editores de Spotify solo ponen canciones en las playlists que sean totalmente inéditas. Pueden ser hasta versiones en vivo, he visto que entran a playlist, pero es una canción que nunca ha sido lanzada en ningún otro lado que no sea en las plataformas digitales. Ya que escriban la letra, pongan todos los créditos que vamos en siguiente. Hice una carpetita especial para no equivocarme, tener la versión final. Todo va a pasar, aquí está la carpetita, portada, todo va a pasar. 3.000 por 3.000. Eh, seguir esas cosas, no hay que poner ninguna... Bueno, aquí dice no colocar, no colocar página web en carátula, no colocar fecha ni lanzamiento o propaganda. Elegimos todas las plataformas en las que tiene que estar la canción. TikTok ahí, sigan. Ponemos ahí que no se pueda escuchar nada de la canción durante el preview. Bueno, así lo elegimos nosotros. Espérate vos. Voy a ver que toda la información esté bien. Coraje, todo va a pasar, rock. Todo está bien. Y ahora distribuimos el álbum. Distribuir álbum. Este tutorial lo empecé a grabar el viernes y ahora. Eh, ayer me llegó un mail que ya podía hacer lo de postular la canción. Lo que yo recomiendo siempre es que ustedes apenas les llegue el mail, hagan la, la postulación. ¿Ven? Acá me llegó. Ya, entonces vamos acá Y esto es lo más interesante de acá Acá podemos poner pitch a song Lo primero que hay que hacer acá es Elegir un, un estilo En este caso nuestra canción El estilo principal es rock El segundo es pop rock Alternative rock y por último Indie rock No tenemos ninguna de estas culturas Eso sirve para si ustedes quieren hacer Una, una cosa más folclórica Y hay que elegir dos modos enérgico Energi, y Feliz. Y acá hay que elegir los instrumentos que tiene la canción. Tiene bass guitar, tiene, tiene drum kit, electric guitar, sintetizadores, tiene piano. Eso es. ¿Esto es un cover? No. ¿Es un remix? No. ¿Es un instrumental? No. ¿Dónde fue? Grabado en estudio. Hay que elegir el lenguaje que en, en este caso es español, Spanish. Y ponemos next. Hay que elegir de dónde somos y acá yo ya tengo esto hecho. Coraje nace el año 2015 y desde entonces promovemos como valor la resiliencia, el poder sobreponerse a los problemas. Por eso creamos Todo a Pasar, un impulso positivo desde la cuarentena que vivimos trabajando toda a distancia. Es una producción grabada desde nuestros hogares, producida por Coraje y Reneno Romo y mezclada y masterizada en México bajo la tutela de Sleepy Panda Studios con el fin de recordarles a todos quienes no nos escuchan lo difícil que... Está muy bien, súper importante que ustedes describan bien la canción para que la gente que va a leer esto le interese el, el tema O sea, tienen que contar un poco de lo que se trata en la canción, contar dónde la grabaron, contar eh, cómo, cómo fue el proceso eh, Ahí yo ya leí lo que escribí, vamos a ver si funciona, como saben este es un tutorial que estoy haciendo Puede salir bien o puede salir mal. Y súper es importante estar registrado y, y tener listo el perfil de Spotify Artist. Yo creo que voy a hacer otro video porque si no este video va a quedar muy largo. Si ustedes no tienen el Spotify Artist, vayan al video que, que quiero subir al mismo tiempo que suba este. Leemos antes de cualquier cosa para ver si hay algo mal. Eh, está todo lo que habíamos puesto. Ya está perfecto perfect perfect recomendación es que ustedes cuando ya tengan el esto listo eh, en la tienda que, lo, que hagan este cuando ya tengan este pitch hecho significa que a, la, a, la, a Spotify ya le llegó la canción por ende ya estaría dispuesto el pre-save entonces yo siempre eh, les recomiendo a todos que hagan una campaña de pre-save de al menos 3 semanas para que el día que salga la canción eh, tenga como más alcance eh, todo este tipo de información y metadata la sabe Spotify a la, a la hora de elegir estas canciones Entonces, tienen que trabajar bien el preset Lo ponemos acá y vamos a ver qué va a pasar Así que quedamos con el video hoy hasta acá Vamos a grabar el día de, en el que salga la canción Para ver si quedamos y si la canción cae en listas El 18 de julio eh, me demore un día y tenemos súper bueno bueno quedamos en esta playlist que se llama novedades rock estamos en el puesto número 1 2 3 4 5 6 7 8 en el puesto 8 de esta lista que se llama novedades rock que cuenta con 14.996 seguidores eh, todo esto eh, también influye que hicimos una campaña de pre-save en que más de, o sea, entre 100 a 150 personas guardaron nuestro single Entonces, no es algo tan gratuito, fue algo de mucho trabajo Y eso es lo que les recomiendo a ustedes Nada, solo, eh, si te sirvió este video de algo Por favor, comenta acá en YouTube Suscríbete, eh, escucha nuestra música Que acá ya está el single arriba, así que podéis ir y escucharlo eh, Y... También ese es como un ejemplo de canción que puede entrar en playlist como Novedades Rock. Comenten, comenten aquí abajo eh, qué otros videos les gustaría ver de cosas que les gustaría aprender. Y den like, campanita, toda la wea Un abrazo para todos y espero verlos en otro video. Chao.